hola cómo estás bueno te debía una explicación de todo lo que viene sucediendo con respecto al caso nuestro y bueno en este video, si bien vengo a decirte que no puedo darte muchas explicaciones por ahora porque bueno mi situación o nuestra situación eh, está un poco comprometida con respecto a qué es lo que decimos así que bueno yo solo te voy a decir que están pasando cosas, estamos resolviendo todo el escenario y que bueno, te voy a dejar una información para que más o menos eh, entiendas por qué nos está pasando esto a Daniela y a mí. El muro de Bloch. El muro de Bloch es una región que se encuentra...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 Haciendo que esta esfera le evite mucho más. Bueno, y decirte gracias en nombre de Daniela y en nombre de todos. Gracias por comprender y bueno, y a los que no comprendieron que guarden un poco de calma que ya van a comprender qué es lo que pasa y que la... Situación se prestó para mucha, mucha, mucha confusión. Pero que bueno, ahora no puedo hablar realmente. Voy a estar hablando dentro de unos días y bueno, y va a ser la última vez que hablemos de esto. Pero eh, no hay mal que por bien no venga. Esta situación destapó una olla de muchas otras situaciones que van a ayudar a mucha gente en el mundo a liberarse de situaciones de opresión. Así que bueno, te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un beso. Chao.